Buenas buenas tardes, ¿qué tal, ¿qué tal estamos? ¿Cómo va, ¿Cómo va el día, Gaby? <risa> naranjao. hoy he venido a anaranjao, para dar un poco de vida y color a un día gris ahí en el norte, con un frío de mil pares de narices, que me hace que me salgan estalactitas o carámbanos de hielo de la punta de la nariz, espero que no en directo. Primera pregunta de la, de la jornada, ¿será la versión Dios. PSVR2 de Live Brigade? No pues, Lo juego yo y ya veis el visor que tengo en la cabeza por, por Pregunta respondida No, vamos a probar la versión de Quest porque es la que tenemos ahora mismo La hemos pedido, pero la de PlayStation VR 2 todavía no la tenemos Entonces, pues difícil probar la de PlayStation VR 2 eh, pues, pues eso, hoy Light Brigade y Drop Dead de Cabin Vamos a empezar primero con Light Brigade Que como ellos mismos dicen en, en su descripción Es un roguelike con armas y magia y dice en el mundo se cae hacia una oscuridad eterna y solamente tú puedes traer al amanecer, Gaby tú eres el elegido para unirte a la brigada de la luz, la última línea de defensa bueno, para liberar a las armas atrapadas, eso me recuerda un poco ahí a Indez, ¿no? <ríe> ya que se habla de roguelike nos va y... a recordar mucho a Indez este <ríe> juego, nos va a recordar mucho a Indez. para bien Vamos a ver, me voy poniendo el visor. Voy a subir el volumen. la musiquita. Vale, un segundo. Un segundo. Te... Cuando tú me digas. Si me dices que se me ve. Sí, ya tenemos que rezar todos. Aquí? Eso es, tenemos que rezar. Este juego <risas> es muy religioso, muy espiritual. Entonces hay que juntar las manitas y rezar. ¿Mm? Recemos. Bien. Yo ya llevo varias partidas. ¿eh? He subido de nivel. Es un juego ¿Eres, roguelite Eres un difusor. Matan ahí? Pues, sí, eres son, un... Bueno, pues sí, bueno, <risas> un difusor. Un difusor de la luz. Esta es como la gran sacerdotisa. Tienes que ir al fondo y liberar las almas atrapadas con prisa por el portal del oeste. ¿Eh? Bueno, un poco el escenario. De primera, vi, ¿Eh? o sea, me ha parecido que tienen manos virtuales. O sea, secas, tengo ¿no? solo manos. Tengo solo manos. No tengo cuerpo. ¿Eh? Vamos estamos a ver. en el menú, ¿no? Esto es, esto es el... Sí, como si fuera el menú. Este es el mosquete, el pistolón que tenemos como arma. ¿Tú has dicho que es como el Indez? Pues es un poquito como el INDEF, pero en vez de con arco, con arma de fuego que se coloca al hombro y con cargadores. ¿Eh? Tenemos ahí un cinturón, no sé si lo llegáis a ver. Bueno, más o menos. Ah, sí, ah, sí, como sí, como si aprecia, me... sí, sí, se eh, aprecia, sí, Me junto más, ¿eh? <risa> Vamos a llenarlo bien, pero voy a, voy a acabar con Venga, Vamos a, a llenar bien el cargador. Eh, creo que ya está entero. Y vamos a nuestra misión. ¿eh? Rescatar a las almas que están en la oscuridad. ¿Tiene algún tipo de progresión? O, eh, o sea, no, bueno, progresión tendrán, pero me refiero es que como es eh. como ¿cómo va el, el sistema? ¿Has avanzado historia? de... Bueno, la historia de rescatar las almas eh, enfrentándote con distintos enemigos en distintos escenarios. Si te matan, como ocurre pues por ejemplo con The Walking Dead y otros sí. juegos, eh, tienes una oportunidad de re recuperar todas las almas que has rescatado o progreso si eh, llegas hasta el punto donde has muerto sin que te vuelvan a matar. Pero si te matan dos veces, a volver a empezar. ¿Eh? Uh -huh. Y como es roguelike, pues cada vez que entras, pues se genera una, un escenario de forma pues procedural o aleatoria. ¿Eh? Vamos a ver si está en el bosque. Tío. La recarga es manual. ¿De la la recarga de las armas, ¿no? ¿La, veréis? la veréis, es manual. Hay que martillear el arma, mola mucho. O sea, está el gameplay, sí. el gunplay está muy bien. Si suena algo, Gaby, no, no, no nos llega sonido ahora mismo. No ah, de momento es que es musiquilla muy suave. No, tampoco si no escucháis nada, pues. Es musiquilla muy, muy suave. La que, de fondo, un viento aquí ahora. ¿eh? Bueno, voy a sacar el arma del hombro. ¿eh? Se saca. Se carga. Cogiendo el cartucho. ¿eh? Metes el cartucho. Martillas. ¿ves? A martillas. Y lista. Y se coge con dos manos. En este caso, ¿vale? Uh -huh. Voy a dejarlo un poco al hombro para enseñaros otra cosa. A ver si funciona aquí. Si rezas... Te señalan. Hay unas llamadas rojas. Enemigos. ¿Dónde están los enemigos? Uy, ya me han visto. ¿Vale? Pues van bueno, a por mí. Los enemigos son bastante puñeteros, ¿eh? Es difícil el juego. Y hay también lobos, murciélagos. ¿Vale? ahí tengo... Pues... Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a quitar este cartucho que tengo meñas Y cargo uno entero. Vamos a ver, voy a coger este arma Una, dos, para que me disparan. A mí. A ver, luego no sé si. Joder, voy, a, voy a cargarme a este y os, y os lo explico. Vale. Ok supongo que puedes, ver. que puedes apuntar con, con la mira metálica, ¿no? acercarte el arma sí. y... mira, fijaros en el suelo, un cepo ahí te puedes quedar atrapado, con lo cual pues lo mejor es hacerlo saltar, porque aquí como estás en un mundo de, de oscuridad pues no siempre hay buena, buena visibilidad, y te puedes encontrar aquí entre la niebla, pues con un cepo en, en los pies, ¿vale? Y esos son puntos de energía. Puntos de energía que luego te van a servir para subir de nivel. Balas que sueltan los enemigos. Vamos a ver, me encuentro por aquí. Luego ya veis que el movimiento es libre, pero también tiene un teletransporte que sirve para subir a sitios elevados. ¿Eh? Es, es oscuro ahora mismo, el mundo donde estás tú, porque aquí lo vemos un poco más oscuro. Es que oscuro. Ahora lo veréis, muy, lo veréis muy gris. Sí. Ay, que ni sin balas. A ver. Coger, cargar, amartillar y a por ahí. Eh, que estás por aquí, que te he visto. te he visto. Los enemigos ya veis que no que no se quedan quietos, eh. El juego no es fácil. La llama se debilita. La llama se debilita. Pues ahora tengo que ir a donde he muerto para recuperar, pero siguen estando, sigue estando los enemigos, ¿eh? con lo cual no es un paseo. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, Hay un lobo. Ahora es incluso más oscuro, más en blanco y negro. ¿Tipos de enemigos han visto? Pues tipo de Inmolación. enemigos, hay varios tipos, varios tipos de. Digamos, de hombres. Lobos, murciélagos. Pero no he avanzado mucho. He llegado hasta el escenario número 4. Y poco más. Esta tarde que he jugado. Nada. Un ratillo. Porque ya veis que no es fácil, ¿eh? puedes morir enseguida. Te despistas y en cuatro tiros. Estás vuelta al aire. A ver sí. si consigo pasar este nivel, si no me distraigo hablando con vosotros, Mira, tú... y veis otros con... niveles que son menos oscuros. Concéntrate. Eso. Y veis otras cosas, como por ejemplo... A ver. Vale. Pues se supone que puede llevar magias con la otra mano o algo. O... Puedes disparar... Mira, vamos. un segundito, que rece en el sitio donde antes había muerto para recuperar todo lo que había perdido y a ver si consigo pasar al siguiente nivel, a ver si tengo las almas suficientes creo que sí mira, ya soy fusilero de rango 4 y ahora iríamos a otro nivel son así cortitos, ¿no? Los niveles Sí, son cortitos Por lo menos los primeros, ¿eh? Luego no sé si se irán complicando Pero de momento son cortitos ¿Hay distintas eh, armas? Sí. Pregunta Pues eh, lo he probado solo esta tarde Y tengo este fusil Supongo que habrá distintas armas Que se podrán mejorar Vamos a ver si no me matan mucho Y puedo verlo Ahora antes era el bosque viejo 1 Ahora es el Bosque Viejo 2, que ya veis que este o sea, es según, menos oscuro. Según su ficha sí, dice rifles de cerrojos, metralleta y pistola. Este juego está para Quest 2, para PC y para PlayStation VR 2. ¿eh? Lo tenéis para todas las plataformas. Vamos a ver... Mira, ya bueno, hay un enemigo... Ya no, ya no se puede decir para todas las plataformas porque falta pico ahí, ¿no? Y, y HTC, ¿no? Y viva eh, eh, vale. <ríe> Bueno, y HTC. No me distraigáis, y HTC. Sí, sí. 5XR, Pero sí, bueno, en todas las plataformas en sentido de standalone, bueno, PC y consola. Standalone, PC. Y PlayStation VR2. Nos dice este cada clase tiene sus armas. Hay cinco y, y dicen que van a añadir más: dos por clase más un hechizo. Me he puesto muy cerca de la mesa. A ver si los pillo desde aquí, desde arriba. Ahora, como he muerto, esta segunda vez el mundo es más en blanco y negro. Antes tenía más color, más color. Toma, en toda la cabeza le da. Se coge muy bien el arma. El sonido, no sé si lo estaréis escuchando mucho, pero el sonido es muy potente, ¿eh? De disparo de las armas. O sea, da, da una muy buena sensación. Al sí, no, la jugabilidad al disparar, disparo, de disparo me imagino que es genial, porque se basa en eso. ¿no? Me imagino que en, en PlayStation 2 se han implementado pues bueno, las, los gatillos adaptativos y las respuestas ápticas. Como lo hará más en Quest. Gráficamente, por lo que hemos visto en los trailers, no había tanta diferencia. Supongo que. Sí, como tiene un estilo así. Más... Podemos coger cositas, tesoros. Hay también una parte de exploración, porque hay cofres, hay tesoros, hay cartas con poderes, uh -huh. ups, que molan bastante, porque son como en, en tres dimensiones, las cartas como si fuesen hologramas. Y epa, ay, que me da, ay, que, oye, ¿las balas me siguen? A ver, ojo, hay que tienen enemigo, o sea, que te, que te disparan esas esa balas. Eh, mira, a me está disparando otra cosa Era bueno, como la flecha parecía Una flecha ¿A ¿Dónde estás? ¿Ves? Se había escondido un poco No se quedan en el mismo sitio ¿eh? Se esconden y van un poco a por ti No es que tenga una inteligencia... A ver, ¿qué es esto? Va a ser una mira, no, ¿un ah, mira, mira, mira, mira, mira, lo que he cogido Es un muñeco para engañar, como una, un señuelo ¿Vale? Bueno, lo voy a colocar aquí ya que lo he cogido O lo puedo utilizar para luego, a ver lo almaceno, para luego Venga son muy abiertos los mapas. Pues te puedes mover libremente por un entorno cerrado, pero sí que no son, eh, no son lineales pasilleros. ¿eh? Mira, aquí están las cartas. Vosotros no lo apreciaréis, en español. pero estas cartas se ven con tipo holograma, con distintos... Eh, bueno, se ven en 3D. Epa. Entonces, a ver, ¿qué cojo? Daño mágico adicional en cada tiro, corrupción del arma... No lo sé, porque me están... Cojo una... Y que sea lo que Dios quiera. A ver. ¡Oh! Toma. Área despejada. Venga, pues ahora ya puedo explorar sin miedo. Ir al siguiente. Pues directamente el teletransporte, ¿no? Eso que va haciendo para ir rápido a veces. Sí, para subir a alturas o bajar hay que usar teletransporte para caminar. Bueno, y si, y si no te va el movimiento libre, puedes usarlo todo el rato, claro. Exactamente. Venga. Rezamos. Sí, la verdad es que las cartas tienen buena pinta. Eh, lo que es la estética y parece, la música... Parece de meo. Dentro, de, dentro de su sencillez, a mí me está molando bastante. Y lo que es el, el lore, la historia, pues bueno, no es que sea muy original esto de la luz cuenta la oscuridad, pero pues ese tono religioso... Eh, pues eh, no sé, es bastante agradable. ¿Mm? Mm. Mira, montañas congeladas, joder. Pues después de haber estado jugando al Horizon y aquí a cero grados, no me apetece mucho, pero es lo que toca. <risa> ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Que tengo que cargarse! Suelta, suelta, suelta, escóndete, escóndete, escóndete. Joder, qué mal Sí, empiezo. sí, sí que, sí, que te pegan bien. ¿La vida abajo te sale algo en un icono o es.? Bueno, me han hecho una granada, me han hecho explosivos. Me echaron echando explosivos Y me han matado ¿Tienes, ¿tienes contador de vida o, o es según los tiros? Es, eh, ahora os ¿no? lo, lo voy a decir Voy a mirarme o sea, a la manos decir, Lo no hay... típico es que, que si te esconde y no te dan se, Te curan, bueno, ¿no? Ver, es que He muerto, he muerto. Oculus Rob, soy fusilero No he alcanzado el centro del mundo hundido Puntuación, rasgos Vamos, vamos a, darle a continuar y volveremos al principio pero podré seguramente mejorar el personaje o las armas, o comprar vamos a ver si en el año vida, solar 111 la iglesia del sagrado sol acabó con el conflicto sangriento y la gente aceptó su gobierno teocrático, tiene historia eh? aquí tenemos noticia que acaba de salir que nos comenta John Population One va a ser free to play <risa> One, va a ser free to pay. Ah, pues muy bien. No podemos desconectarnos del mundo real. Surgen noticias a cada rato. Sí, sí. Venga, pues hay que preparar el equipamiento y volveríamos a empezar. Vamos a ver lo que me encuentro aquí. A ver. Antes de irme, voy a visitar al almero. Ah, pues claro, es que voy yo aquí a mi bola. Fusilero activado, explorador. Ah, porque Mira, eso es lo de las clases, hacer? ¿no? Ah, son las clases, podemos ser... Prueba vale, por, ¿Puedo por ser explorador? Por cambiar de arma. Por, por... Eso es, pues si soy explorador, ¿qué soy? Bueno, está bien Ahora que va desbloqueando. Vale, si sí, estaba a nivel 4, si llegó al 5... Claro. Vale, puedes desbloquear distintas... distintas... Pero te podía coger ya el explorador, ¿te lo ha cogido? Creo que sí. Voy a ver qué hay por aquí, a ver si me encuentro por aquí. Mira, mira, el armero. Claro, si es que no he explorado aquí lo importante. Hola, amigo. Bueno, lo primero, lo hemos dicho, pero está esto en español. ¿Eh? Sí, sí lo hemos visto con las cartas que se apreciaba en español. Eh, tengo tres puntos que puedo usarlo para... a ver... Para rezar. Rezo. <risa> Pasivo, pues será defensa, será que soy más fuerte. Más vidas o dinero, pues no sé. Desbloquear más vidas, pues venga, voy a desbloquear más vidas. Guay. Arma de hechizo. Pues desbloqueo a ver lo que es. hola ¿Esto qué es? Pues esto es como un arma. A ver. wow oh, mira, mira, mira, mira! Ahora dispararía hechizos. Oh, oh, oh. Venga, vente a, a probar. Vete a probar esto. Vamos a ver. Uy, venga. Sí, a lo loco voy. Venga, El teletransporte, cuando tienes prisa, mola. Sí, sí. Vale. Sobre mejorado... Al Alice, como vale. no podías correr a veces. He mejor el equipamiento con más vidas, con lo cual pues ahora podré progresar más, aunque me maten. Ya pues resistiré cuatro. Cuatro, digamos, cuatro muertes, y no solo dos, porque compro más vidas. Es lo que tiene lo los elite roguelite, like roguelite mmm, como sea. A ver si le ponen a los géneros nombres más sencillos. Guardar partida no pues guardar aquí, que yo sepa, ¿no? O sea, es cuando mueres... Guardar partida no creo. Vamos aquí, opciones, no. Vale, que antes no hemos visto, antes de entrar en batalla, si giras la mano... Tienes aquí el nivel de vida, el nivel de... El nivel 4 soy, el nivel de fusilero, los puntos. Uh -huh. ¿eh? Salud, 20 de 20. ¿eh? Lo tienes integrado en, en las manos. Bueno. ¿Y qué armamento llevas ahora? Pues vamos a ver. A ver. Te ha sido vacío. Me he ido con esto, pero me parece que me he olvidado de coger. Pues. ¿Y esto qué hace? A ver, a ver. A ver, que aquí había gente. Toma. A ver, hemos hecho <risa> bolas de fuego. Me he ido sin el fusil. Muy torpe! Pues ahora que tendré que volver, ¿no? ¿Cómo a esto? Porque aquí no tengo fusil. Y esta arma que he cogido en mágica no sé muy bien cómo funciona. No sé, ¿verdad? ¿Es ¿Es que que, que lanzarlo o algo así. Sí, no sé, a ver. Y se me ha agotado. El hechizo no está listo. No un tiempo. Hasta ah, un tiempo de recarga. Buah, pues está Pero pues tú ya es te las has pasado. Y sin armas. Madre mía. A ver, a ver. Oye, les puedes robar armas a ellos cuando los matas, pero claro, primero hay que matarlos. No puede fallar. Pero voy a morir y. Mira, voy, a, voy a pisar un cepo para que veáis lo que pasa. Espera, lo tienes ya ¡Ah! recargado. Lo tienes recargado atrapado. ya. atrapado. Mira, prueba de nuevo. así me he, de el cepo. me he quedado atrapado en el cepo. No sé, bueno, no sé qué ha pasado. Se, se te ha gastado. me parece magia... que va siendo hora ya de que haces zombies. La magia no es lo tuyo. <ríe> Hay que bueno, a la sigue, la sigue tú de mientras buscando el arma. Yo me preparo ya. ¿vale? Vete preparando Drop Dead de Cabin. Sí. ¿Eh? segunda parte de Drop Dead. Y yo mientras tanto, decir que light brigade la brigada de la luz a mí me está gustando bastante me causa buena buena impresión tanto estéticamente como la parte de sonido el gameplay la forma de manejar las armas de fuego me, me parece muy buena los hechizos la culpa es mía que soy muy torpe que no haya cogido hechizo hasta ahora y yo mmm, recomiendo este juego ¿eh? lo recomiendo, si os busco sobre todo in death y os habéis aburrido de arco y queréis pistolas y hechizos pues The Light Brigade sería vuestro juego ¿eh? en Steam PlayStation este es VR2 vale Gaby, creo que yo estaría cuando tú me avisas pongo mi pantalla me quito yo el visor a ver si se ve el tuyo un segundito, que baje yo el volumen, y deje esto por aquí. Bueno, ver. Bueno. Ay, que se me engancha. Ay, se me engancha el cable de dedito. Vamos. ¿Ya, Gaby? Eh, vamos a ver, que no te veo, no te veo, no te veo, no te veo. Sí, vemos tu juego. Puedes empezar. Vale, pues la... o sea, estoy en el menú del juego, como veis es que es la primera vez que lo pruebo, o sea que vamos a ver si si me entero <ríe> Estoy en el menú del juego y estás ya dentro de la cabaña, se ve ahí un zombie que quiere entrar, o lo que sea aquello Y aquí me pone el perfil, de desbloqueos Tutorial, ajustes, y aquí, pues bueno, que me viene a la cabaña, mensajes de los desarrolladores, del parche último que han sacado. Vamos a ajustes. Una de las cosas que ya noto de primera es que tiene fobite de, de, de estático, pues un poco acusado en el horizontal, al menos. Esto con Playstation VR2 no pasa, claro. A ver lo que vas a decir. No, me refiero que no pasa... Ya sabes. Venga, venga, dale, dale, dale al juego, Déjate de menús. Espérate, espérate. viñeta afuera Ver modo de giro, eh, súbito, 30 grados. Vibración de desplazamiento activado, no sé en qué, nivel de intensidad de sangre completo. Eh... Vale, pues yo creo que estará bien así. Audio, bueno, pues estáis viendo de español. Mm... Aunque el chat, la, la, o sea, bueno, no sé si tiene voces, ahora lo veremos Venga, regresar Bueno, como no queda otra más que hacer el tutorial, vamos, bueno, así nos enteramos todos de cómo se juega Porque se basa básicamente de, de defenderte de oleadas de, de no muertos, de zombies Y un poco como, a mí me recuerda al, de, al modo zombies de Call of Duty, ¿no? De Black Ops, me ha ¿Sí? hace, hace años porque sí. tienes que ir desbloqueando como, como partes del mapa, subiendo. Cargando experimentos. Si a los subtítulos lo han puesto ahí tan abajo que no sé si los veis vosotros. Sí, sí, se ven. Yo creo que este lo he jugado un poquito. Se puede jugar en solitario, pero mola más en, con gente, en cooperativo. Bueno, ya veis que tengo aquí en el, en este inventario. Que no sé 15, pues no sé lo que. No se ve mal. Bueno, tengo un poco de antebrazo, no solo las manos. Aquí tengo para este para las balas y las cartucheras, me imagino. Vale, mano derecho, control izquierdo, girar. Eh, muévete, muy bien. Y sigo para delante, ¿no? Cargando experimento Estira la mano para tomar objetos cuando estén alejados. Estira la mano para tomar objetos cuando estén resaltados. Se pone blanco. ¿Eh? ¿No? Joder, macho, qué rabia me da cuando no funcionan las cosas. ¿Pero qué te va a hacer el gesto? Que, tío, estoy inútil. Es el grip el que me está diciendo, el del lateral. Estira la mano. A ver. Vamos a ver. No tuve yo problemas, eh No quiero reventar el mando, no hay que hacer como alguien Joder Tío, me tengo agachado, ¿qué? Del todo, ¿eh? Joder Dobla ahí el espinazo Sí, lo que voy a reventar es el casco ah. Pero yo creo que tienes que atraerlo de alguna forma, eh Esto no, esto no va <risa> Empezamos bien A ver si se está iluminando Pues Cuando se ilumine, a ver qué botón hay que pillar Estira la mano para tomar los objetos cuando están resaltados. Bien. Yo, lo jugué yo lo jugué sin problema, vale, pero no, me me... Tú, no, esto no, va. no te sé decir, no te sé decir, ¿cómo? <risa> Recéntrate, que yo creo que no estás centrado. Y sí, se sí, ilumina sí. el objeto, pero no mucho. Sí que estoy... Bien. bueno, O pues estaba. O sigue, o sigue. Vale, ahora sí ¿no? ahora, o sea, ahora, ahora sí Venga Bueno, en fin sí. Esas cosas de estas, como te acuerdas con el Bronwars? No, el Bonlass, perdón o sea, tanto folló para un móvil roto <risa> <risa> Bueno, me está indicando que vaya para allá nos bueno, ha cerrado la puerta de atrás, nos hemos metido dentro de una cabaña Voces en inglés Sí, bueno, con su título en español Tiene algo de colisiones, Cavi. Oh. Sí, sí, este tenía colisiones, sí. Y no sé qué has hecho, que veo la pantalla en negro. No, me ha salido un mensaje de... Ah. De Edgar vale. que la aspira. ¿eh? Coge, coge la pistola. Dice, coge la pistola, anda. Sí, me coge me la munición. Mollo. ¡No! Vale, habéis visto, he metido la pala en el este y ahora salen la. para vale, ¿Vale? Pero ¡Eres inteligente! ¡Puedes manejar un arma! ¡Wow! Ya veremos. Joder. Vale, que mate los patos de esta habitación, me ha hecho. Vale, para los patos. Vale, <risa> <risa> bueno, voy a coger munición que parece que por aquí. Ahora va bien, no sé qué ha pasado a principios. O sea... A lo mejor lo dices tú, Gaby, que no estaba recentrado o algún no estado raro. Pues fíjate, ahora me coge la munición perfecto. Vale. No veo quiero, quiero la mesa cerca. Vale, que coja un bate de, de béisbol. Supongo que arma no la puedo guardar. Sí. Vale, ¿y ¿el bate me ha dicho está en la mesa? ¿A dónde? Ah, vale, aquí. qué, ¿Qué peligro. Es que esto. Me tendría que haber puesto del pie. <risa> Creo que tienes que tirar de la palanca, eso es. Agarrar la palanca esa y. Eh, pues. Bueno. <risa> Pero no vas a venir a ver no. cuadros. Pues no. <risa> no. te acerques a ver Van Gogh. Ah, mira, se choca un poco con la esta. No para... Uf, lo que sí que creo que comentaba nuestro compañero que analiza el juego que, que tenía el space warp, ¿sabes? Y cuando muevo el bate. ¿Oh, sí? No sé si lo oís vosotros, pero se sí un poco. Sí, que se, sí, sí que se nota, sí. Y eso sí, es uno que de los se nota, sí. que podía que comentaban que podía tener con esas técnicas, que al final es reproyección, igual que, que hace. Joder, va a ser la. Después del metaverso, las palabras de modo va a ser reproyección. <risa> bueno, ¿qué me ha dicho? No me no. Pero supongo que tendré es que tener 40 no. puntos de investigación. Explora, explora la casa y abre más batería por aquí Tienes que ir a por una batería, creo O no sé no, Te puedo guardar como ver, en la... Vale, como, como ya sabéis, Lo típico, en la... <ríe> en la espalda Bien Que responda este mensaje Ah, pues tendrás tendrás ahí un, un teléfono un, No me acuerdo, un intercomunicador Algo, en alguna de las habitaciones Ahí, puede ser. Sí, ahí, ahí, ahí, ahí, ahí. Ahí tienes que dar un botoncillo. A la derecha, creo. Ahí ese. Creo que ahí. Creo. No sé. no, a ver. No, esa es la batería. No, no. No, ahí es donde tienes que insertar una batería. No tienes que ir a, tienes que ir a donde te están hablando en algún punto de la cabaña. Ala, un cuchillo. Uy. Bueno, supongo que no Vas a estar va a tener... bien armado. ¿no? Bueno, me ha dicho que hay una batería por ahí o algo así. Por la cuestión sí. es si puedo entrar. Pero antes, antes creo que tienes que responder la, el, al, a, la, a la llamada que te están haciendo. No te puedes agachar. Estaría bien, puedes agachar. Mira, ahora sí tengo acceso a este. En la kitchen, ah, esa vale. era... ahí, está la ahí está. la batería. Cinco metros de energía. No, que la puedes guardar en la espalda, me dice. Bueno, no tenemos aquí comida. Debería prestar atención a lo que me dice ¿Puedo poner la batería aquí? No No Gaby, me ha abandonado, sigue ahí No, no, sigo ahí, pero no te quiero distraer Porque como te van diciendo cosas Ve al generador y revestécelo el, genera el generador no, no es el estaba... Generador, es otra cosa. No, el generador estaba afuera, sí, está en la calle Vale, será saliendo por aquí. Ah, con el hacha tienes que romper esas tablas para salir, sí. Que te lo bebas. Pero es que dice que lo guardes en la cintura. Y tómalo cuando esté. Bueno, pues la tiene llena. Ah, pues será aquí, a Ah, vale, vale, sí. Coge el hacha y sal de la casa, o no sé si coge el hacha. A ver. Abrir la puerta. No te preocupes. A ver. A la izquierda. Sigue la flecha, ah, sigue bien. la flecha. Bien. Y esto que estamos haciendo es porque luego lo tienes que hacer cuando te atacan los enemigos y todo el tema. está explicando aquí todo, toda la historia? Sí, esto es, esto es el tutorial. Vamos, que las casetas hay combustible Vale. ¿O no? Bueno, bueno, voy a los, si tutoriales, no sé. los tutoriales son lo que son. ¡Hala! ¿Qué has hecho? Lo siempre. Sí, la verdad es que está muy bien, pero estaría igual que me dijera saltar tutorial. Entonces, ¿no sabrías andar en realidad virtual, girar? Si sí, la verdad es que los tutoriales se a... pueden hacer. ¿Se pueden hacer un poquito pesados? Solo, ya te digo. en este caso la culpa es nuestra por no empezar el Directo pero el juego ya empezado. Pero es que no nos da la vida, no podemos probar todos los juegos. Estamos muy ocupados con PlayStation VR 2. Empuja el panel de la descripción para que... Ahí, el... ahí, ahí, ahí. Vale. Arregla, arregla, arregla. Acá. ¡Bien! Vale, vale, A ver si aparece el primer zombi. Venga, si ya Venga me... ahora, ya puede ahora ya puede empezar. Porque esto es como en un experimento para ver si puede sobrevivir. Bueno, Presiona el botón para comenzar en la computadora. Vale. Eh, pues, ahora no sé eh, eh, es... Este, oh. este será, digo yo. A ver, ese. O el de abajo. No, ese. Vale. Joder, me cambia el arma de. Ahora. Vale, pues se supone que ahora. Vale, pues. Libros, sí, sí. He escuchado una campana un poco siniestra. Un gong. Se sí, ha repetido 3%. Bueno, vamos fuera, a ver si hemos alguien. Sí. Bueno, se ha cerrado por aquí. Vete a, buscar los, eh, eh. Vete a buscarlos fuera, pero también entran, ¿eh? <risa> bueno, no, no, ¡Otro no, juego de zombies! Pero... Que no falten. La verdad es que lo que es la premisa y tal, recuerdan. Vale, me refiero a este que jugamos último... ¿Cómo se llama el requisito? Ah, sí Sí, el requisito en eh, sí, VR Que también era cooperativo estaba en un espacio cerrado Sí, sí, te, y tenías te, te que que. para jugarlo Para jugarlo cooperativo Mierda Este con casco Lógicamente Lo no, que No sé si puedo Ah, vale, sí Puedo abrir el cargador cuando quiera 6 puntos llevo pues Si recordáis el drop dead El drop dead original era sobre raíles Y en cambio es con movimiento libre Puedes andar por todas partes Cada vez que matas Si veis va subiendo 9 Y creo que son los puntos Me imagino que, que si pone aquí 30 Pues necesitaré vale. 30 puntos Tenía, esto. Tenías uno, Tenías uno a la derecha Pues se van a Hombre, se ve que los enemigos son así variados. No son el, todo el mismo zombie. Ya veis, este. Vamos a probar. el cuerpo a cuerpo. <risa> si no, reviento el micrófono como siempre. Ahora <risa> no, echas para atrás. Ven para acá, amigo. Que te voy a dar aquí en la cabeza. Vale, vale. Ahora me funciona una, funciona sí. funciona mejor mejor es que esto mejor hacerlo <ríe> en condiciones a ver ah bueno se me ha puesto es verdad que me baja la vida sí la vida te vale, ha bajado la subió Pero hay uno aquí. supongo que, haber, que habrá distintos tipos de, de armas de fuego también a ver, y, y aunque el que una guarda... cabina Voy hay también cosas exterior, cosas. alrededores, hay una mina. O sea que no, el, los sí, escenarios sí, sí, sí. No, hay, no, no, no son muy variados de momento, pero son algo más que la, que la cabaña bueno, y, y los alrededores. Este es el escenario, ¿sabes? Que el juego se desarrolla sí. aquí de momento. Pero, acerca, no? a, si te acercas ahí, pues ves levantado una mina, que ahora está bloqueada Creo que he superado la horda. Son 20 los que me pides. Mira, se ha, se ha metido bajo tierra, no se sé si la habéis visto. Preguntan si tienen Parkinson o es el. ¿El qué? El, a, el AWS, el asíncrono este, el app. Space Warp. A ver, pues lo que hemos notado. Veces... Tampoco es que se note, pero bueno, sí que es verdad que puede hacer algún efecto, ah, pero vale. no, no sé, no funciona mal. Upa, y también la transmisión, tía. pero. ¡Epa! ¡Oño! Este es ágil. Vale, y se apunta bien, no sé. No... He hecho comentario. ¿Sabes es el mapa de pantalla? Pues vamos 45 minutitos, ¿eh? Si sí, vamos, vamos de ver algo, venga, voy a abrir esto y es por ver un poco, ¿sabes? Ya que estamos. Ya que me he tirado dos horas con el tutorial. Bueno, con la parte inicial. Que no se sé vea ni coger el objeto. Esto no puedo abrir, ¿o ¿qué pasa? 22. Viejas minas, hola. No, no sé qué me ha dicho, que parece que tengo que buscar energía. Se habrá, se habrá agotado el generador y tendrás que buscar una nueva célula. Bueno. A ver, a ver. Wait. Sí, bueno, es verdad, aquí no... Ahí ya no hay energía, por eso no se pueden abrir puertas. Se me ha quedado, se me ha quedado el bate ahí detrás. <risa> a ver, antes había cosas por aquí, esto está... ¿Y eso qué es para abrirlo? A ver Paseo, ah, no, ¿sí? a mí Me ha robado un puñado de, de puntos de investigación <risa> Vamos a ver la parte de arriba A ver que hay Mira, podría haber Bueno, esto era para desbloquear para vida Mira, cargador, sí, los ¿Qué les gusta poder... la VR? Los, los juegos oscuros, ¿eh? Sí. ¿Y ¿Cómo les gusta en la VR los juegos oscuros? Ni que tuvieran todos pantalones OLED. Voy a hacer una última prueba. Pero, bueno, solo por probarlo bien, ¿eh? ¿Puedes guardar el arma? Y a ver, con vuestro permiso, me pongo un poco de pie aunque Ay, me dejéis de ver. Pero pues no reventaré. Bueno, me... Ahora reventaré todo, Queremos el torso pero no la cabeza Ya, ya, un segundo Solo quiero probar que funcione bien el bate Lo que es la física y tal Aunque no parece que tenga peso el arma Venga, este mismo Pero se puede coger con dos manos, ¿no? Sí, eso sí Tú vas a hacer el sujeto de prueba Toma ah, no, vale... Va bien, va bien sí, sí. Ven para acá Hostia, se rompe, ¿has ¿eh? visto? Ah, sí No es que lo puedan empujar, tienes que darle golpe. Te conectas como a duro sí. pero a ver, la sensación no es mala de, las, de los golpes. Espera, pues, a ver, ven, que te. Ojo, ya. Esa... Ah, que se ha escondido, se ha pasado como la oleada o algo así. Bueno, pues no sé si tenía alguna pregunta gráficamente, pues ya. No sé, no sé. O a sea, ver, aquí dentro está bien, pero ya os digo, eh, si estamos hablando de un juego estando ¿no? alguna algunas texturas. pues, cantar un poco, pero el conjunto Venga. no está mal y parece tiene pinta de ser divertido toda la gracia es jugar luego para cooperar, con gente, para con jugarlo. amigos exactamente no, no tiene malo está mucho de ir descubriendo desbloquear y como y como irá cambiando cada partida diferente estamos, estamos desconocidos y nos gustan casi todos los juegos que probamos ¿eh? a, a lo mejor es que una de dos o están llegando mejores juegos o pues escogemos sí. mejor bueno pues pongo el trailer de tu juego y nos cuenta, Gaby. como siempre pues ya habéis visto la brigada de la luz Light Brigade un roguelike roguelite muy, muy, muy similar en espíritu al Indeath. sustituyendo el arco por armas de fuego, pero también hay hechizos hay pues una... Trama, un lore religioso, visualmente y la música me ha gustado. Y yo creo que es un, un juego que, que, a nada que lo cuiden un poquito como hicieron con, con Indez, versión Quest, que la empecé a dejar un poquito ahí abandonada. Pues estamos, hasta un buen juego. Y me ha gustado mucho, mucho, mucho el manejo de las armas. Me ha gustado mucho cómo se maneja ese, ese fusil. Genial. Bueno, y aquí lo vemos, que se están viendo distintos tipos de armas, de, bueno, incluso las personalizan ametralladora pistola los lo o, o, o, o, o, o, ves, es que, algo. <ríe> o sea, que, que se que, pueden que, mejorar, personalizar, distintas clases... ¿eh? Armas basadas en como, como la época de la Segunda Guerra Mundial, parece, ¿no? Son de esta... la, la estética es un poco así retro, sí, es un, po un poco medio medieval, medio Primera Guerra Mundial, sí. Sí, sí. Bueno, un pues... Ay, mira, las cartas que recuerda de Meo, ¿eh? <ríe> bueno, con los, las, los cartas es, las cartas son <ríe> un juego de cartas. Sí, sí, sí ya, bueno. Pero no son, no son hechizos, son, son, son potenciadores. Hmm. Bueno, pues ya que estábamos, estaba poniendo el trailer entero. Para que lo vierais. Restaura la luz. Rescata las almas de la oscuridad. Ah, Playstation VR2. PC y Steam. 25 euros en que no Quest y 25 euros en Quest y 21 en Steam. Y en PSO enviar 2 no, no será igual. 24,99 ve, veinti, si no recuerdo mal. vale, sí, O sea, como un Quest. Sí. Genial, pues vamos al, al último que hemos probado que es Drop de Cabin. Que este de momento solo está en Quest 2. Y, ay, que se me ha ido aquí. Solo está en Quest 2 y, y vale lo mismo que. que... Que es la híbrida de 25 euros. Yo la primera impresión Bueno, eso que va a pasar al principio Seguramente ha sido un fallo De no estar centrado bien, O algo bien. se le ha ido la pinza ahí O sea, eso no se va a achacar porque luego ha funcionado perfecto Y los tutoriales pues más cuando está en directo pues te empanas Pero pues, las sensaciones yo creo que son buenas en, en cuanto a lo que propone el juego Parece que la mecánica de disparo Va bien, es buena Incluso los los golpes con cuerpo a cuerpo también parece satisfactorio. O sea, rompe el bate, eso mola. Uh -huh. <ríe> o sea, yo lo veo bien. No, no sé. Creo que me quedo con ganas de probarlo en cooperativo, que es la gracia en sí del juego. Y creo que está teniendo uh -huh. buena crítica por, por la gente. Bueno, ya he visto el análisis el... del lo virtual y lo vimos. El drop, porque... dead, el drop dead uno gustó mucho y, y este pues también está, está gustando. Sí. Me parece este, este cuesta 24.99, que no sé si lo habíamos dicho Sí, sí. para MetaQuest 2 esperemos que después llegue a otras plataformas pero de momento está para MetaQuest 2 y Quest Pro si tenéis el visor de 1800 euros de Correcto. meta pues para no alargarnos más Pues <risa> poner la musiquita Sí, y eso, y el jueves Estará Oscar con Gaby seguramente Para el top juegos de febrero De marzo, perdón Que ya cambiamos a marzo Y nada, y luego ya pues El domingo sí. vendrá la, la hora sí, sí. virtual uh -huh. ya, ya adelanto que marzo viene cargadito De juegos Y con rebajas de Steam ¡Hasta otra! <risa> Bueno pues por pues lo dicho, muchas gracias y nos vemos, bueno, el jueves traga Oscar y Gaby y el domingo ya. Eh. Hasta luego, gracias, hasta luego.